El ambiente está raro y para buscarme el peso. A veces me caigo, a veces me paro, a veces salgo ileso. A veces la paso muy paga, muy caro. lo ni me desestreso, a veces no quiero más suceso. No más de eso, no más veces, no más peso. Y por eso es que subimos el peso y yo con eso pronto subo el precio. Y por eso es que a ellos les rezo por toda mi familia, si es que me tropiezo. Y por eso es que me busco el ingreso. Y la proceso, mi progreso, y por eso es que, por, por, por, por, por, por eso, por eso es que, a ellos le rezo por toda mi familia si es que me tropiezo, y por eso es que, por, por, por, por, por, por eso, por eso es que, me busco el ingreso, y la clave, y el acceso, si libre y yo me siento preso. De vivir del día a día, a veces no hay comida, a veces no perdemos en acceso. A veces feliz, a veces estoy triste, pero hasta que choque el hueso. Y de ti no va a ser peligroso. Y el me hay arte, el retroceso. El camino va a ser pedregoso Y sin miedo al éxito, lo atravieso. Quiero vivir la vida como un trapstar star. Yeah. Fucking like rock star. Yeah. raving a fast car, quemando la mierda como un rasta Making ripping money gangsta. Shit, yeah. estamos lejos, por way, pero away. Ya estamos muy ya le puse play Quiero vivir la vida como un trap star Yeah, fuck like rockstar Yeah, raving a fast car Quemando la miel como un rasta Making ripping morning money gangsta Estamos la ho, for, way Pero way ya no hay break Ya estamos muy ya le puse play Y por eso es que subimos el peso Y yo con eso pronto sube el precio Y por eso es que a le rezo Por toda mi familia si es que me tropiezo Y por eso es que me busco el ingreso Y la clave proceso mi progreso y por eso es que por por, por, por, por eso por eso es que hay un rezo por toda mi familia así es que me tropiezo y por eso es que por por, por, por, por, por eso es por eso es que me